Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ciclo del Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que estamos eh, organizando junto con Lola Proaño Gómez, Clarisa Fernández y quien les habla, Camila Mercado. En esta oportunidad tenemos eh, la posibilidad de estar charlando con Diego Serrano del grupo La Utopía de la Ciudad de Corrientes, capital. Eh, la Utopía cuenta ya con 13 años de trabajo artístico comunitario en Corrientes, y sus dos obras más emblemáticas son Vecinos, la escena está servida, y la industria de la risa. Diego, además de ser director del grupo, es vecino actor, profesor de teatro y percusionista del sentimiento. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por... Por participar de este ciclo. Bueno, bienvenido, bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corrientes, ¿no? Siempre decimos que cuando abrimos un poquito la, estas ventanas virtuales, los estamos invitando a, a nuestras casas, a nuestros lugares, así que bienvenidos también a ustedes. Bien, eh, bueno, ac, ac, aclaraba nomás lo de percusionista de sentimientos, porque dice, bueno, los que estén mirando, ¿no? ¿Por qué dijo percusionista de sentimiento? Bueno, eh, es porque justamente el redoblante me acompañó eh, en muchas eh, movilizaciones, o cuando estuvimos en algunas, eh, en algunas movilizaciones re, en relación a algunos derechos, sobre todo los trabajadores de la cultura acá de corriente, nos solemos reunir mucho para, para, bueno, para compartir, y bueno, cuando uno por ahí tiene que, que levantar la voz de alguna forma, bueno, nosotros lo hacemos de manera artística, pero el redoblante siempre al costado, bueno, y así fue como arranqué con el redoblante, por eso yo no, no, académicamente no, no lo estudié, sino que él me compartió sus saberes y yo los vio, y bueno, a partir de ahí tocamos juntos, y bueno, desde ahí arrancamos con los talleres. Ya Diego, bueno, buenos días Diego, encantada de, de tenerte con nosotras, y encantada de estar en Corrientes, como tú dices. Eh, vamos a empezar hablando sobre el espacio en el que se maneja el grupo. Sabemos que antes de la pandemia se juntaban en distintos espacios con el Centro Cultural La Estación o en el predio de la Iglesia del Barrio Esperanza. Sobre este tema queríamos preguntarte si en este contexto de pandemia siguieron conectados con estos lugares o, eh, y cu cuál es el vínculo este momento con los espacios donde habían venido funcionando. Bueno, eh, en, el, en el caso de la estación cultural, eh, nosotros armamos un grupo de WhatsApp con los vecinos y con organizaciones de, del barrio, eh, que se llama justamente es un grupo de actividades culturales y a partir de ahí eh, seguimos vinculándonos cuando dejamos de, de estar en el, eh, eh, presencialmente en el espacio, que es un espacio que nos encanta mucho y que, bueno, que la, la intención es volver ahí, pero por lo pronto esto lo estamos haciendo de manera virtual en este grupo, donde hay muchos integrantes de ese barrio, que son de ese barrio, y, y bueno, a partir de ahí generamos consignas, y bueno, hay otros vecinos que también generan, porque estamos eh, asociados con una biblioteca popular del barrio, eh, con una radio comunitaria, y bueno, y a partir de ahí, eh, seguimos generando, hoy desde la virtualidad en ese caso. Eh, pero bueno, con el Centro de Estación Cultural estamos eh, en ese sentido, eh, conectados en estos momentos, y con el barrio Esperanza, llegamos a Barcelona, nos juntamos con una eh, comparsa barrial. Acá las comparsas barriales son muchas, hay más de 32 en capital. Y bueno, una de ellas nos convocó al principio para dar un taller ahí para la comparsa. Y bueno, después nos quedamos porque ellos funcionan al costado de la iglesia. Bueno, eh, el costado de la iglesia del barrio es enorme. Y bueno, y justamente como estábamos ya con la pandemia, pero nos podíamos juntar decidimos juntarnos eh, ahí al costado, bueno, lógicamente que respetando los protocolos vigentes y demás, así que seguimos en contacto a través de la comparsa también, así que bueno, entonces estamos como asociados ahí en el barrio Esperanza con ellos. Ya, y, y Diego, en ese espacio amplio que dices que está al lado de la iglesia, ¿desde cuándo se vienen juntando? ¿Desde siempre? ¿Desde que empezó la pandemia? ¿O es ahora último? Fue ahora, es para este año fue para este año, con, con la comparsa veníamos eh, charlando, habíamos estado con el grupo un tiempo en, en, el, en el barrio, una de las características que tiene este grupo es que anduvo por muchos barrios. Y, y bueno, por eso que la característica que tiene de sus integrantes es que la mayoría somos de diferentes barrios, y bueno, eh, ahí nos vamos juntando en estos, en estos espacios que se van dando. Bien. Diego, ¿cómo estás? Eh, bueno, Buen día. buenos días, bienvenido. Eh, Queríamos preguntarles, eh, preguntarte eh, durante el, digamos, el momento en el que estábamos todos encuarentenados por la pandemia, ¿no? Eh, y que las, no sé si ahora ustedes ya volvieron, digamos, a las actividades, habías dicho que habían vuelto con algunos protocolos, ¿verdad? A, a juntarse. Sí, sí. Eh, nosotros arrancamos en febrero. O sea, en febrero nosotros igual dijimos, bueno, vamos a juntarnos. Mm. Hay. hay, hay, hay Digamos, espacios que se están permitiendo, eh, y nosotros somos parte también de una asociación de eh, trabajadores de, de, de la cultura acá de, de Corrientes, de las artes escénicas, Actecor se llama la asociación, y junto con ellos diseñamos un protocolo propio que se lo presentamos a, a, a la municipalidad y bueno y después al gobierno provincial como para que se nos pueda permitir también trabajar siempre respetando esos protocolos. ¿no? y bueno eh, En febrero arrancamos, estuvimos hasta mayo, en estos lugares de manera presencial, y también estábamos en la casa de una vecina en otro barrio, eh, que eso también fue muy interesante, porque al, al no poder estar en la estación, nos tuvimos en la estación cultural, bueno, decíamos, ¿dónde vamos? Y bueno, eh, uno de los lugares fue la casa de esta vecina, bueno, mira, mi patio no es tan amplio, pero podemos hacer algo desde ahí, y bueno, entonces, nos, los que venían se anotaban, protocolo, alcohol en gel, cada uno traía sus cosas. Eh, delimitábamos los espacios para que, eh, digamos, puedan moverse tranquilamente cuando hacíamos los ejercicios y los ensayos, eh, y bueno, y después de mayo eh, bajamos a fase 3, acá, donde empezaron a verse casos muy notorios, eh, y bueno, después volvimos a la virtualidad, ahora estamos por meet y bueno, ahora estamos bien de, de arrancar otra vez porque ya nos están permitiendo volver otra vez eh, a la, las actividades culturales, digamos, siempre manteniendo esos protocolos, ¿no? Así que vamos a volver y estamos también tramitando un nuevo lugar. Bien, voy a, voy a preguntarte algo de, de lo que dijiste antes, para no empezar con sí. lo del nuevo lugar y lo vamos a dejar para más adelante. Cuando empezaste a comentar esto de que habían estado en la virtualidad, que ahora van a volver, pero que bueno el año pasado, calculo, cuando estábamos en la peor fase, bueno, siempre estuvimos en la peor fase, no sé cómo estamos ahora, pero cuando al principio, en la primer cuarentena, digamos, eh, nos interesaba saber que nos cuenten un poco, que nos cuentes un poco cómo habían sido las estrategias del grupo como para mantener el lazo entre, entre los vecinos. Digamos, sabemos que el teatro comunitario, bueno, es encuentro, es, es estar con el otro, es eh, nada, esa comunidad afectiva también que no es solo lo artístico, sino también en comunidad afectiva. Bueno, ¿cómo, cómo hicieron, a través de qué estrategias. Eh, bueno, hoy adelantaste recién que volvieron al MIT, no sé si usaron siempre el MIT, si usaron Zoom, si usaron, digamos, qué herramientas tecnológicas usaron, y qué ventajas y desventajas le vieron al uso de esa tecnología. Digamos, cómo fue, cómo fue la utilización, si, si fue algo fácil o fue algo difícil, y, y si hay algo que les ha quedado de esa práctica tecnológica en la actualidad. Bueno, primero que la tecnología, nosotros, la, la, y soy el primero en el grupo en decir, yo era un, la verdad que, decir, de cariño, no un queso para la tecnología, la verdad, eh, siempre era lo presencial, siempre era estar con el otro, y de repente estar en los cuadritos, yo el, el Zoom lo descubrí con la pandemia, el Meet lo descubrí con la pandemia, y lo fuimos descubriendo, y de hecho empezamos entre todos a investigar primero la herramienta, para ver cómo seguíamos y bueno eh, al principio no sabíamos cómo hacer eh, entonces nos comunicábamos por el WhatsApp y siempre mandábamos un video nosotros le decimos video minuto porque en el WhatsApp si vos pasas un minuto un minuto y medio ya se corta el video entonces eh, depende el peso no eh, entonces arrancamos con el WhatsApp antes de, de descubrir el sub arrancamos con WhatsApp digamos bueno para saber cómo estaban digamos, y bueno y empezar a preguntar. Eh, yo por ahí hago el ejercicio de comunicarme uno con uno ¿eh? Eh, con todos los integrantes para ver cómo están, eh, si tienen algo para contarnos. Entonces es como eh, charlar sobre otras cosas y después, pues, lógicamente, con respecto a, la, a las actividades que hace el grupo. Pero bueno, es, es un ejercicio que toco con otros compañeros. Nosotros somos cuatro compañeros que coordinamos el, con el grupo y bueno, con, con ellos nos dividimos las tareas para bueno, para ver, bueno, che, preguntaste cómo está, al final que no lo estamos viendo a fulanito. Bueno, y ahí arrancamos con el WhatsApp y después sí, arrancamos con Zoom descubrimos que Zoom dura 40 minutos y después se corta, entonces era dale, vamos a hacer una actividad durante estos primeros 30 minutos, porque hay 10 minutos que siempre pueden ver, listo, después de ahí cortamos y volvíamos de nuevo, y después descubrimos el Meet, ah, pará, que el Meet podemos estar un poco más, con más eh, podemos tener más tiempo perfecto, y bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer juegos con Meet, eh, yo también con otras actividades que tenía tenía algunas actividades virtuales que estaba aprendiendo, todo fue el año pasado eh, y bueno, y esos juegos eh, lo fuimos aplicando. Yo aprendí a un juego. Ah, mira esto lo tenemos que incorporar para poder seguir trabajando una escena. fa, íbamos. Y lo, lo, lo charlábamos primero con el equipo y bueno, lo, lo, lo practicábamos y después lo practicábamos los sábados con todo el grupo. y arrancamos. O eh, sea, eh, no sabíamos nada y bueno, y de repente es bueno, vamos a animarnos a explorar. Y bueno, nos dimos ese tiempo para explorar, para conocer la herramienta virtual y bueno, y después de ahí sí, eh, ahora ya es ya estamos más, más, más, más habituados a, bueno, eh, si hay algo que hacer con qué herramienta, a ver, si tenemos que hacer algo, por ejemplo, de creación colectiva y no sabemos cómo arrancar, bueno, arranco con él, por ejemplo, ahora desde el Dry con el Jamboard, que es una herramienta de dibujo, de creación colaborativa, y a partir de ahí empezamos a hacer figuras, y esa figura le damos sentido, cuando le damos sentido empezamos, bueno, a partir de este sentido y lo que queremos decir, cómo trabajamos con esa figura, que por ejemplo es un sol o es un corazón, o es un cocodrilo, o un peine, porque lo vieron así, bueno, ese cocodrilo, ese sol, cómo podemos eh, relacionarlo con la historia que estamos empezando a trabajar, que por ejemplo en el barrio Esperanza es la historia, están trabajando fuerte ahora la historia de la entrada del barrio, porque el barrio Esperanza es un barrio muy alejado, vos, si, vos, si vos entras en la principal de Corrientes, está un costadito el barrio Esperanza, y tiene un camino de más de dos kilómetros para llegar recién al barrio, ¿No? Eh, y bueno, entonces eh, están, estamos haciendo escena, unas escenas con eso y a partir del Jamboard, de ese juego, de esa herramienta virtual, empezamos, a... Eh, bueno, no sabíamos cómo arrancar, bueno, arranquemos desde acá. ¿No? Entonces, bueno, ese sol, ese peine, empezaron a jugar y bueno, después empezaron a ser vecinos, vecinos que tuvieron que ver con el matadero ahí que está al costado, que antes la gente vivía solamente del matadero. Y bueno, ya a partir de ahí empezamos a trabajar la historia del bar. Ya, por ejemplo, ¿no? Como para explicar, digamos, cómo fue eh, este proceso de... Ah, descubrí el Jamboard, bueno, eh, y así es, con, por ejemplo, con otras herramientas virtuales como eh, ser el padre, también, con el padre trabajamos mucho, y bueno, y así, vamos, vamos aprendiendo también, vamos aprendiendo. Eh, Diego, y en función de esto que estás contando, que es, está buenísimo, porque, bueno, vos sabés que vos decías, empezamos con el WhatsApp, pero la mayoría de los grupos empezó con el WhatsApp. ¿eh? Es algo que vimos, eh, parece que es algo básico, pero en realidad, creo que todos los grupos empezaron con el WhatsApp, y que no ninguno era totalmente consciente de estas herramientas eh, como lo somos el día de hoy. no eh, Así que sí, es algo que hemos visto eh, en casi todos los grupos. Eh, con, y con el uso de estas tecnologías, eh, ¿cómo fue el acceso? ¿Tuvieron algún problema de acceso con, con, alguien del, con algunos integrantes del grupo? ¿Tuvieron que asesorarse, capacitarse? ¿Cómo fueron, digamos, in, eh, incursionando? Eh, ¿Cómo fue el grupo, digamos, eh, reapropiándose de estas herramientas? ¿O fue algo fácil y no tuvieron dificultades para hacerlo? No, sigue siendo difícil, eh, diría yo. Eh, si bien la mayoría ahora está como agarrándole la mano, algunos no tienen eh, computadora, por ejemplo, y con el teléfono es diferente, digamos, ¿no? de, de, de trabajar también. Eh, entonces, eh, se, con algunos seguimos trabajando, por ejemplo, con el WhatsApp. Entonces se mandan los videos minutos, y bueno, algunos mandan el, cómo van armando el programa que consiguieron para el vestuario de ese personaje y así vamos armándolo y así, así seguimos manteniéndonos entonces semana a semana siempre hay una consigna nueva eh, por ejemplo el personaje un, el, un personaje mío eh, que yo también estoy, actúo en la eh, esto para la industria de la risa ¿no? que es una de las obras nuestras eh, empecé a armarlo yo y bueno y, y ellos empezaron a, a Ah, Mira, si me pongo una corbatita chiquita, a ver cómo puede ser. Mira, me pongo el, el pelo de tal forma. ¿Cómo se puede llamar este personaje? Bueno, es, es, es un poco así como, como arrancamos eh, también. Eh, y entonces participan, entonces le, le pusieron el nombre a mi personaje, eh, yo les, les di características que, que consideraba que podía tener y bueno, y así. Así ya vamos armando también los personajes. Pero a, a, volviendo a, la, a lo de la pregunta, seguimos trabajando mucho con el WhatsApp también, porque hay veces que... Como suele pasar, a veces se corta el Internet o a veces no tiene la posibilidad de, de tener ese acceso. Eh, entonces, buscamos la diferente forma. El WhatsApp es, es, es la más fuerte, pero eh, con el Meet, hoy por hoy, estamos trabajando muy bien. Y apropiándonos de la herramienta, la seguimos eh, descubriendo, me parece. Sí, sí. Sí, lo que yo tengo también es que, bueno, eh, al tener otra actividad, yo. Eh, también trabajé con la Fundación Crear Vale la Pena, que también viene de, de, de, del palo de, de trabajar con, con arte y transformación social, con esa línea de laburo, eh, y con ellos también eh, descubrimos y nos pegamos un, eh, un buen palo eh, cuando vino la virtualidad, y como yo trabajo mucho con la, con la lúdica, y hace mucho tiempo también lo hago, con diferentes lúdicas que también fue aprendiendo con ellos, y, esta, y otras herramientas, y eso directamente fue al grupo. Todo lo que yo voy aprendiendo lo, lo trabajamos con el equipo de coordinación, y de coordinación ya pasa al grupo, y a partir de ahí empezamos a jugar primero. ¿no? Y después ya le empezamos a dar sentido, y después ya lo relacionamos con las historias para contarlo. Y así vamos armando. Eh, hace poquito, el, el fin de semana, terminamos de, de armar una canción, digamos. Entonces, la consigna era por ahí, ¿qué, qué, le, qué te gustaría decir al vecino...? Eh, para poder invitarlo, para poder estar y poder compartir un momento, contarles esas historias que por ahí no se cuentan. Que, bueno, esa fue la consigna y a partir de ahí empezaron a armar frases. Bueno, yo les doy una fórmula para que armen la frase y a partir de esa fórmula le dan un sentido más a, a, a lo que quieren decir para recibir al vecino. Bueno, porque era una canción de inicio, estamos haciendo unos ajustes en la industria. De, de la risa, y bueno, es la, es la obra que, con la que estamos trabajando fuerte ahora. Y Vecinos está ahí en stand-by porque eh, es como nuestra obra más emblemática, la trabajamos mucho y la trabajamos cuando arrancamos acá hace mucho tiempo, en el, allá por el 2008, de la mano de Ademar, de Ademar Bianchi y de Edith Cher que los, tuve, la, tuve la suerte de poder eh, tener cursos con, con ellos, acá en corrientes, y bueno, a partir de ahí arrancamos con ideas y esas ideas hicieron escenas, esa escena hoy están en Vecinos, la escena está servida. O sea, que ahora están eh, trabajando, digamos, más que nada en la en obra de la industria de la risa, digamos. O, porque creo que habías mencionado antes que, estaban en, eh, que habían estado trabajando también como investigando como para otra obra que tenía que ver con el barrio Esperanza. Si te entendí bien. Sí, es en realidad... Bueno, nosotros, la dinámica que tenemos con los grupos es que hay, hay historias nuevas, hay, hay vecinos nuevos que se suman, y esto de, de la entrada va a la industria. Eh, digamos, o sea, nosotros porque eso, esa, esa característica, esta, y es lo hermoso, ¿no? Eh, por ejemplo, Vecinos, la escena está servida, fue, fue la obra que más presentamos en más lugares, pero lo, la magia que tiene de que vamos, vamos creando nuevas historias y que después en la próxima función hay algo nuevo y en la otra función hay algo nuevo de nuevo, y, y bueno, se van sumando historias, se va, y vamos corrigiendo cosas también, eh, entonces por eso digo, bueno, ahora es lo de la entrada del barrio Esperanza, que es, es, es, es la única entrada que tienen, no tienen otro lugar, eh, pasan muchas cosas, y bueno, desde la risa, y desde el, como nosotros lo estamos trabajando, queremos contar eso, digamos bueno, y a partir de ahí, al principio la, la industria de la risa, se, se, la trabajamos en Clave Clown, y ahora le estamos dando más, eh, eh, la característica es más caricaturesco ahora, los personajes son más visibles, eh, si bien el clown era muy visible, pero bueno, es eh, eh, como que decidimos en esta etapa reformular eso, y bueno, personaje más eh, con mucho más maquillaje, más exagerado. O sea, nosotros decimos por ahí la caricatura, pero bueno, eh, esa es la metodología que estamos utilizando hoy. Eh, eso. Entiendo. Buenísimo, sí, bueno, es como lo que, lo que va sucediendo y todo lo que va pasando en un grupo de teatro comunitario, ¿no? Que se va transformando constantemente. Y queríamos preguntarte también cómo fue, eh, después de, de, de lo que fue el año pasado, digamos, eh, la vuelta a la presencialidad, eh, cómo fue volver a encontrarse físicamente después de un tiempo de haber estado trabajando principalmente con la visualidad, cómo tuvieron que prepararse, qué medidas tuvieron que, que tomar, si pudieron eh, participar eh, todos y todas los vecinos y vecinas, no sé si ustedes tienen eh, eh, población más grande o población de riesgo en el grupo, ¿Cómo fue esa, esa experiencia? Bueno, eh, al principio, cuando ya pudimos decidir eh, volver, eh, fue, muy, fue muy difícil, ¿no? Eh, sí, tenemos eh, compañeros que son adultos mayores. Eh, y había, eh, el tema del miedo estaba eh, está muy fuerte. Entonces se debatía mucho de no sé. Eh, o sea, se manifestaba mucho el miedo. Eso es, eso es algo real en, lo, en muchos de los integrantes. Eh, como nosotros ya veníamos trabajando con el protocolo, con esta, con esta asociación que les mencioné, eh, bueno, nosotros por ejemplo tenemos un registro de los que vienen, eh, con todos los datos, para contactarnos por cualquier eventualidad, digamos, si sabemos de, de que alguien que, que, que haya dado, o tenga un contacto estrecho con un positivo, bueno, tenemos que aislar, bueno, y hacer todo lo que el protocolo indica. Eh, más allá de eso, la mayoría se presentó el primer día y, y, y lo que también quiero rescatar es el hecho de que nosotros Lógicamente, nosotros nos reunimos antes para preparar los, eh, los encuentros eh, Y ahí está la cuestión técnica Bueno, vamos a arrancar con estos ejercicios, con estos juegos Vamos a dar bienvenidas de nuevo ¿No? Porque lo que hacemos a, a, a, los que vienen, a los nuevos, sobre todo, es damos la bienvenida, por ahí hacemos otro tipo de juegos, todavía no trabajamos sobre la obra, y después ya vamos viendo. Nosotros somos un grupo no tan numeroso, eh, vamos incorporando un poquito más rápido a la gente, al, al grupo, y en el momento donde estamos jugando y empezamos a ensayar, cuando ellos empiezan a traer las historias, eh, empezamos a jugar y ahí también vamos con la formación. ¿No? Seguimos con la formación. Perdón, te interrumpo eh, dos sí. segundos. ¿Cuántos son, más o menos? mira éramos 32, y ahora somos 24. Cuatro somos los del equipo técnico, y 20 eh, son los otros vecinos actores que nos acompañan. Eh, eh, siempre nosotros decíamos que la, la, la pandemia fue como dura en ese sentido para nosotros, eh, porque la verdad que hay gente que tiene, digamos, tiene ese miedo, y bueno, y, por suerte hay compañeros que ya se vacunaron. Eh, yo me vacúo la semana que viene. Todo, si todo marcha bien, entonces estamos eh, como, pero siempre lógicamente tenemos que seguir cuidándonos, seguir manteniendo la distancia. Y lo que quería rescatar de ese primer encuentro fue cómo nos miramos. El, eh, fue automáticamente hicimos una ronda. Empezábamos a llegar hicimos la ronda y nos miramos. Y la planificación que habíamos hecho eh, como que, que vino una no sé nos quedamos, estábamos en una nebulosa al principio pero fue fuerte esos primeros minutos de mirarnos porque nos estábamos mirando en cuadros y estábamos viéndonos ahí otra vez fue muy fuerte ese momento fue muy fuerte ese momento por eso que quiero rescatar eso que fue esa mirada el, la, el hecho de mirarnos automáticamente nos estábamos todos en ronda eh, lógicamente se, notó, se notaba la necesidad de juntarnos. Es muy difícil trabajar desde lo virtual. Se pueden hacer un montón de cosas, digamos. La mayoría de los grupos lo, lo está haciendo. Y bueno, en el, en el caso nuestro fue, fue, fue muy mágico, fue muy fuerte vernos. Eh, entonces me quedo con esa primera impresión de vernos. Después empezamos a, a jugar y bueno, y a, a, a contarnos un poco cómo estábamos, cómo nos sentíamos. O sea, arrancamos desde ahí y después sí. Eh, trabajamos eh, empezamos a trabajar ejercicios, juegos, después trabaja, trabajamos con las historias que habíamos, con las que habíamos quedado, algunos no las conocían porque eran nuevos, y bueno, ahí estábamos, así arrancamos, y me quedo con la primera impresión de, ese, de esa ronda que hicimos, que no dijimos, vamos a hacer una ronda para... No, no, la ronda se armó, y, no, y, no, y esas primeras miradas. Muy conmovedor lo que cuentas, Diego. Y yo te quería preguntar, eh, siguiendo un poquito con lo que contaste, que el grupo disminuyó de 32 a 20, ¿esa disminución se debió a que realmente el virus afectó a algunos del grupo? ¿O más al temor de la reunión o, o al impedimento tecnológico, ¿no? al, al obstáculo de no conocer el manejo o no tener las herramientas para poder juntarse con la tecnología? Eh, en relación a lo, a lo tecnológico, sí, nos costó un montón, pero nos costaba a todos, ¿no? Por ahí algunos teníamos un poquito más de ejercicio ya porque la misma actividad que también desarrollábamos cada uno por su lado, nos llevaba a trabajar con la tecnología, pero había muchos que no, eh, y eso sí costó un poco, pero nosotros después cuando nos juntamos y, y analizamos, porque lo charlamos a esto, no, no, no vimos como un impedimento a la cuestión tecnológica, sino el miedo. Eh, el miedo eh, Mucha de la gente que no está hoy, tuvo, eh, algunos tuvieron familiares fallecidos, eh, gente muy cercana, o sea, fue un golpe duro, digamos, ¿no? Eh, y bueno, es, es eso más, la, la pandemia, la pandemia. No. Eh, pero después, eh, si alguno no viene, ya hay otro que pregunta por qué no vino y ya se comunican entre ellos, o sea, ese ejercicio lo tenemos. Eh, entonces, bueno, por ahí, ¿no? Por otras cuestiones no, no pudieron asistir, pero cuando podemos asistir, la mayoría asiste. La mayoría asiste y siempre manteniendo esa distancia. Estábamos ya, como les dije, desde mayo hasta ahora, o sea, todo junio eh, trabajamos desde la virtualidad. Ahora estamos tratando esta semana de, de volver de nuevo a estos lugares, al, al, al de la esperanza, vamos a volverla. ¿no? Y eh, estamos hablando ya con la gente de la estación cultural, digamos, porque con la mayoría nos conocemos por el grupo de WhatsApp, digamos, y, y bueno, con las organizaciones, con la radio, eh, volver a... Antes, antes hacíamos un, unos micros ahí en la radio, eh, donde ahí también comunicábamos lo que hacíamos, eh, y bueno, con la biblioteca también trabajamos, por ejemplo, de las historias mismas, y bueno, vamos creando... De, la biblioteca también nos ayudó un montón de la biblioteca y del barrio. Y bueno, y así vamos trabajando, ¿no? Siempre con metodologías, por ejemplo, la gestión asociada, eh, tratamos de trabajar más allá de que nosotros hacemos teatro, pero también eh, hay otras realidades en los barrios y, y también sumamos desde lo que nosotros podemos aportar con, con, con estas redes, ¿no? Que vamos tejiendo. Claro. Eh, bueno, esperemos que el grupo vuelva a crecer, ¿no? Cuando esto termine de pasar, que ojalá sea pronto. Y tú acá mencionaste algo de metodología y de gestión. Te queríamos preguntar si el grupo ha sido apoyado por alguna política pública en este estado de emergencia, si recibieron ayuda durante el aislamiento o si ahora están recibiendo alguna ayuda y si con el cambio aparecieron nuevas posibilidades de subsidios o de apoyos o de herramientas de financiación desde el Estado. Bueno, nosotros, la, la característica que tuvo este grupo al principio era un poquito, éramos un poquito reacios a, a, a recibir algo del Estado. Entonces siempre era vamos a vender empanadas, vamos a pedir un subsidio. No, vamos a vender empanadas, pero no, y bueno, y era eso. Eh, por supuesto que hacemos muchos beneficios, hacemos otras cosas. Para, para tener nuestra propia caja. Eh, sí estamos muy asociados, hoy por hoy el, el, el Instituto de Teatro, eh, a través de la delegación, la representación corriente, no, no, nos da una mano en ese sentido, hemos seguido, recibido algunos subsidios desde ahí, no muchos, ¿no? pero sí eh, eh, hemos recibido algo de, de, de, de, de, de, del INT. Y bueno, y, y siempre está la generosidad y cuando vos menos lo esperás, hay una red de teatro comunitario hermosa. Que, que siempre está para darte una mano, y, y, y bueno, también lo, los compañeros ahí están ayudando y colaborando, y después bueno, también nosotros colaboramos con otros grupos, eh, es, esa, magia, esa, esa, esa fraternidad, es, es, ese compañerismo en otros lugares, en, no hay, digamos, ¿no? Y eso también ayuda mucho. Pero volviendo puntualmente a lo del Estado, es más a través del, del Instituto Nacional del Teatro y el espacio que no pagamos, que es la Estación Cultural, es a través del de, eh, Instituto de Cultura de la Provincia, digamos, que nos permite, o nos permitió en su momento estar en ese espacio. Bueno, la idea es volver ahí ahora. Buenísimo. Bueno, qué, qué interesante, Diego, todo lo que contás. Eh, la verdad que es, está buenísimo poder. A ver la realidad de un grupo que para nosotras es eh, geográficamente tan lejano, siempre nos pasa eso que por ahí eh, cada grupo tiene esas características particulares y, y nos sorprenden nuevas estrategias y nuevas realidades eh, vinculadas con cada territorio ¿no? y con la trayectoria de cada grupo. Eh, te agradecemos muchísimo haber participado de este, de este encuentro, de esta charla, eh, gracias por tu tiempo, eh, y antes de cerrar, queríamos eh, preguntarte y, y que nos cuentes para las personas que escuchen esta, esta, esta charla, eh, ¿cómo, pueden, ¿Cómo se pueden contactar si quieren con el grupo? Ya sea para conocer más sobre ustedes, sobre sus producciones, o para colaborar de alguna manera que, que el grupo lo necesite, si tienen bueno, redes sociales, Facebook o lo que sea que, que utilicen, si nos lo podés decir, así ya queda registrado acá y, y bueno, lo podemos difundir también. Bueno, eh, a nosotros nos encuentran en todos lados como la utopía de teatro comunitario. Eh, tanto en Facebook como en Instagram, yo soy medio queso. vuelvo a repetir, porque el tema con el Instagram lo maneja una compañera, tengo una compañera que gracias a ella, eh, por ejemplo, armó nuestro canal de YouTube, yo no entendía nada, ¿cómo es esto? Y capaz que es algo fácil, pero uno, la verdad, totalmente honesto, no, no, no estaba muy habituado y no estaba acostumbrado a hacerlo. Entonces esta compañera abrió, bueno, ahí pudimos publicar también un video de, de los 12 años, cuando cumplimos 12 años, ahora ya tenemos 13, eh, y, y bueno, es, no, no, nos ubican así, la utopía de teatro comunitario, ahí tienen toda la información, toda la info de, de, de lo que somos, de lo que... Eh, así que bueno, eso. Eh, lo, lo otro que quiero para mí, eh, por ejemplo, es la primera vez que, que puedo contactarme con ustedes, y sobre todo con, con Lola, Yo tengo, a mí me llegó hace muy poquito un libro Lola, tuyo, que habla sobre teatro comunitario, sobre política, no me acuerdo bien, pero es un libro rojo, me lo, me lo mandaron hace poquito, así que lo voy a leer. Eh, no sé, si la, no existen las casualidades, son las causalidades, digamos, de las cosas. Así que me ha llegado un libro tuyo. Gracias Diego, el libro es del 2013, imagínate cuánto se demoró. Así es. <risa> Mejor tarde, igual. Sí. que eh, nunca tal cual Diego yo quería hacerte una pregunta eh, en estos lugares de que podemos nosotros ver las actividades del grupo y quizá alguna filmación de alguna de las funciones eh, hay algo específico que hicieron durante la pandemia que está subido al YouTube sí no lo, lo que nosotros o sea eh, como los, a nosotros no vuelvo a repetir nos costó un montón Entrar en la virtualidad, cuando entramos en la virtualidad es empezar a hacer los trabajos, volver a, porque retocamos un montón las obras de lo que eran al principio a lo que son, a lo que están siendo ahora, son la verdad que han cambiado bastante. Y bueno, ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a ver cómo, cómo rescatamos y empezamos a buscar imágenes eh, de algunas fotos y demás. Bueno, y de ahí salió la, la posibilidad del video. Lo, el video de los 12 años eh, refleja todo lo que hicimos el video de los 12 años, eh, y porque no, no fue solamente Diego Serrano se sentó a mirar las fotos, no, compartimos fotos, eh, compartimos algunas cosas que teníamos de ahí, de, de todo lo que hicimos, encuentros, en el... nosotros tenemos un lugar acá que se llama el Parque Mitre, que es muy emblemático, eh, y ahí es donde nosotros cerramos nuestros encuentros, año a año siempre hacemos una movida ahí, eh, digamos, y bueno, ahí está todo. Eh, y después, bueno, lo de la virtualidad era estar en, en, en estas... En esta en estas, digamos, en estas ventanitas eh, y tratar de hacer, y bueno, y imágenes de, de chicos eh, trabajando un personaje, eh, imágenes de, de gente mayor trabajando un personaje, compartiendo su personaje. Eh, tenemos otros videos que por ahí no los subimos porque era, eran videos más para el taller, eh, entonces era video que lo mostrábamos ahí en el taller para que y lo compartíamos entre todos, y bueno, pero todo se, se resume en ese video en ese video de los 12 años. Eso nos pueden encontrar en YouTube. 12 años de la utopía de corrientes y ahí pueden... Está bastante bien resumido cómo arrancamos, ¿no? Cómo arrancamos, ¿no? Que, que, que, que bueno, que tuvimos muchos altibajos. Tuvimos mucho, mucho, muchos altibajos, pero acá estamos. Genial. Bueno, buenísimo que podamos acceder a ese material y todas las personas que también quieran hacerlo. Y bueno, te agradecemos mucho una vez más, fue súper interesante conocer un poco la historia y la actualidad del grupo, y ojalá que, que bueno, podamos, podamos viajar para allá, ¿quién te dice? En algún momento, y ver las obras. A mí me encantaría... Eh, bueno, uno un de... encuentro de teatro comunitario. Claro. Bueno, eso, eso es lo que estaba bien. por decir, nuestro sueño vivo porque uno dice que, dice que cuando soñamos, soñamos, no, nuestro sueño vivo es hacer en algún momento alguno de los encuentros ahí, y ya estamos, ya, ya cuando empezamos a hablar, ah, dale, yo me voy a preguntar a ver qué podemos conseguir acá, qué podemos o sea, eso es lo que está bueno, que mucha gente por ahí no tenía conocimiento de lo que era hacer teatro, mm. y hoy está dentro de un grupo, y, y, y ya, ya entre todos nos ponemos, es, es hermoso que no sea solamente el equipo de coordinación, que somos cuatro nomás, eh, hagan propuestas, Mire, esta la plaza que podemos, ahí podemos arrancar y hacer algún taller, o sea, empiezan todos a, a, a tirar propuestas y eso, eso está bueno. Y eso es lo que, digamos, también es transformador, ¿no? Totalmente. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Diego, una vez más, ha sido un gusto conocerte. Y como dice Cami, esperamos que podamos eh, materializar el encuentro eh, físicamente en algún momento. Te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por lo que están haciendo, que es, que es fundamental para, para nosotros, para los grupos, que, que se, siga, eh, se siga conociendo lo que estamos haciendo. Es enorme el agradecimiento que yo tengo. Yo, yo por ahí, no sé si vieron que yo me trabo un poquito. Yo me estoy trabando un poquito porque estoy muy emocionado. Por ahí no, la cámara no lo, no, lo, no, no lo registra bien, pero a mí el corazón me hace... Pu, pu, pu, pu, pu, pu. Estoy muy, muy, muy emocionado, en serio. Eh, porque a mí estas cosas me, me, me llenan el alma. Ustedes con lo que hacen también, nos llenan el alma a todos, porque entre todos lo estamos haciendo, y les agradezco de corazón esta posibilidad. Muchísimas gracias a ti Diego, ha sido realmente muy lindo conocerte y charlar contigo. Un abrazo grande, bueno, hasta en persona. Así, así va a ser. Un abrazo grande Diego. Chao. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.